Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy aprenderás con Steffi y Serge a utilizar un multímetro en función de amperímetro o medidor de corriente. Buena suerte. Para aprender a medir corrientes con ayuda de un multímetro, tenemos nuevamente nuestro circuito que consta de una fuente de voltaje de 6 voltios nuestra protoboard, una resistencia de 1 kilo ohmio, dos cables que nos ayudan a conectar la fuente de voltaje con la resistencia y adicionalmente nuestro multímetro. Además, tenemos el diagrama circuital para medir la corriente, el cual nos servirá como guía para hacer las conexiones correctamente. En el diagrama podemos identificar la fuente de 6 voltios, la resistencia de 1 kilo ohmio, nuestro multímetro y las puntas y cables que nos ayudan a conectar la fuente de voltaje a la resistencia. Como la corriente atraviesa todo el circuito, la forma correcta de medir es en serie. Para conocer teóricamente la corriente del circuito, ya sabemos que tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia, es decir, 6 voltios sobre 1 kilo ohmio, lo que nos da como resultado 6 miliamperios. La corriente medida con el multímetro puede ser un poco diferente a la calculada teóricamente porque en el cálculo no se tuvo en cuenta la resistencia interna del multímetro. Esta diferencia entre el valor medido y el calculado, debido a la resistencia del DMM, se le llama efecto de carga. Cuando decimos DMM, nos referimos al multímetro. También hay otros factores que hacen que el valor medido sea diferente al teórico, como la tolerancia de la resistencia y que el valor de voltaje de las pilas no sea exactamente 1.5 voltios como lo vimos en el video de medición de voltaje con el multímetro para medir la corriente con el multímetro debemos desconectar un punto de la resistencia vamos a en este caso desconectar el que está conectado con el cable azul y lo conectamos a un punto de la protobar que no esté conectado a nada como podemos ver este terminal de la resistencia no está conectado a nada y este terminal sigue estando conectado al cable blanco. Ahora decimos que el circuito quedó abierto. Solo falta conectar los cables de la fuente de alimentación a la protoboard para poder medir la corriente. Conectamos el cable rojo donde está el más y el cable negro donde está el menos de la protoboard. listo, estamos listos para medir la corriente del circuito conectamos el cable negro donde dice COM y el cable rojo donde dice MA que significa amperios para poder medir la corriente encendemos nuestro multímetro giramos la perilla hasta donde dice 20M que significa que máximo podremos medir 20 amperios. nos aseguramos que está en la sección de A que es para medir corriente y tomamos las puntas de nuestro multímetro una la ubicamos en el cable azul en este caso que es el de la salida de la, del terminal positivo de la fuente y la otra punta la conectamos al terminal de la resistencia que está eh, desconectada vemos que la corriente es de 6.54 mil amperios lo cual es cercano a lo que habíamos hablado recientemente teniendo en cuenta que antes teníamos conectada la punta roja al cable azul y la punta negra a un terminal de la resistencia ¿qué crees que pase si cambiamos de sentido las puntas del multímetro? es decir que ahora la punta negra esté conectada al cable azul y la punta roja esté conectada al terminal de la resistencia exacto, verás que cambiará de sentido la corriente, es decir, que tendremos el mismo valor de corriente, pero con un símbolo negativo. Esperamos que lo compruebes en casa. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.